Sino que toda la alabanza es para Dios Creo en ti Jesús, lo que harás en mí es el tema de este canto Se lo sabe, ¿verdad?